alcalde de Azcón, compañeros y compañeras de corporación, autoridades, representantes de la sociedad civil, compañeros y compañeras, vecinos, vecinas, amigos y amigas. Hablábamos en el primer debate del Estado de la Ciudad, de esta legislatura en plena pandemia, de las tres crisis concurrentes bajo las que se desarrollaba nuestra existencia, la social, la climática y la sanitaria. Ahora la, la situación se agrava una nueva guerra en territorio europeo, la guerra de Ucrania. Un objetor de conciencia ucraniano de nombre Ilja remarcaba cuán absurdo es sacrificar a tantas personas para poder modificar una línea en el mapa. Desde un pueblo de acogida como el nuestro, es un deber moral respaldar a todas aquellas personas que se niegan a matar, tanto del bando ucraniano como del bando ruso, y eso debería concretarse en un apoyo activo tanto a los objetores de conciencia como a los desertores de ambos bandos. Ellos supondría hacer honor a ese título que concedió la UNESCO a nuestra ciudad en 1999, la de ser sitio emblemático de cultura de paz, en reconocimiento a su compromiso en la defensa de los derechos humanos, la paz, la no violencia y la convivencia. No olvide, alcalde Azcón, que más allá de plantar 42 olivos, el pacifismo activo sí que es una seña de identidad de nuestra ciudad. La pandemia y la guerra de Ucrania enmascaran el fracaso de un sistema económico que camina en una suicida huida hacia adelante. Si la premisa de un futuro tecnológico y moderno que encontraría soluciones a nuestros problemas aparecía como un horizonte esperanzador y deseable, ahora sabemos que no hacía más que esconder las crisis a las que nos enfrentamos. Sobre la crisis climática, somos de las diez urbes europeas más afectadas por el incremento de la temperatura. Sobre la crisis social, más de 13 millones de españoles, casi el 28% de la población, está en riesgo de pobreza y o exclusión social, aumentando la pobreza este año en 320.000 personas. Es obvio que la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la desigualdad deben ir a la par. Todos los movimientos implicados en la lucha contra la emergencia climática apuntan a que el tiempo se está agotando, que incluso la guerra de Ucrania va a ser utilizada... ...para justificar el cese de esas políticas neokeynesianas de inversión pública basadas en el anunciado Green Deal para volver a la austeridad, a los recortes. Son multitud los análisis científicos que anuncian una creciente falta de materiales y energía, lo que va a impactar en nuestra vida. Estos mismos apuntan que para que no cambie el clima de un modo irreversible, para la permanencia de la especie humana debe cambiar el sistema... Un sistema que no dependa del crecimiento económico y que ponga en marcha una economía que anteponga a las personas y la naturaleza a cualquier otra consideración. De ahí que vengamos insistiendo en facilitar una alimentación de proximidad kilómetro cero, en habilitar espacios para la producción de alimentos como la Huerta de las Fuentes, en promover la marca Huerta de Zaragoza para impulsar ese consumo, ampliando ese suministro de producto fresco en todos los espacios municipales, comedores escolares, centros de mayores, etcétera porque es en las ciudades y en los barrios donde podemos poner en marcha políticas como estas para el cambio. Por eso hablábamos de los refugios climáticos en colegios y equipamientos públicos. Acciones que desde la cercanía y la proximidad den respuesta a esas verdaderas necesidades, porque es en las ciudades donde se consume el 75% de la energía, siendo responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es en nuestros municipios donde la creciente pobreza y desigualdad se manifiesta en sus barrios cada vez más abandonados en favor de un centro concebido para el consumo y el beneficio privado de unos pocos. Si las instituciones y más en concreto el Ayuntamiento de Zaragoza no están sabiendo responder con la rapidez que exige el momento, es preciso que la ciudadanía tome parte activa en este proceso. En esta línea, en los últimos meses, hemos aplaudido una experiencia de éxito y escaso coste económico en el barrio Torrero, que les proponemos extender a todos los distritos, las oficinas de información sobre ahorro energético y autoconsumo. Las políticas de movilidad son clave en este contexto. Lejos de continuar con planes estratégicos, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, han paralizado cualquier herramienta de planificación en este sentido. No han sabido resolver la huelga de bus más larga que vive la ciudad de Zaragoza, 630 días, y siguen sin atreverse a abordar con racionalidad y argumentos, el debate de la gestión directa del servicio de transportes a través de una empresa pública, como en Madrid, como en Valencia, como en Barcelona. La pasada semana le solicitamos realizar un referéndum ciudadano en el que se le pregunta a la población por sus preferencias sobre la gestión de este servicio, pública o privada. Ustedes, lejos de las soluciones, han echado más leña al fuego aportando datos sobre la negociación que no se corresponden con la realidad. Por eso le solicitamos conocer a través de una auditoría los beneficios de la empresa Avanza con el fin de saber qué márgenes existen para la negociación. Porque, señor Azcón, le hemos escuchado pronunciarse sobre el sueldo de los trabajadores, pero no acerca de los salarios de los directivos. ¿Y qué hay de la reordenación de las líneas de bus? No han invertido en una adecuada inspección, vistos los últimos incendios de buses, y se han limitado a destinar dinero europeo, 30 millones de los 67 recibidos en la compra de vehículos, cuando dicha inversión debería ser a cuenta del presupuesto ordinario, año a año. Carecen en este ámbito de proyectos innovadores, de visión estratégica, como sí lo han demostrado ciudades como Valencia, Pamplona, Vitoria, Vigo o Hospitalet, que nos llevan a la delantera y sí tienen un modelo cl claro hacia dónde caminar. No han realizado una apuesta decidida por una característica fundamental de la que goza nuestra ciudad, la Zaragoza de los 15 minutos. Un reciente estudio de la Universidad de Zaragoza concluía que el 53% de los zaragozanos puede atender sus necesidades básicas a menos de un cuarto de hora, ya que nuestra ciudad cuenta con equipamientos públicos en los barrios y distancias accesibles de modo peatonal o en bici. ¿Qué poco les hubiera costado ahondar en esta fortaleza de nuestra ciudad, de la que sí saldrían beneficiados todos los vecinos y, vecinos y vecinas? Y qué poco costaba haber continuado con la labor de anteriores corporaciones en el desarrollo de la red ciclable. En más de tres años no han realizado ustedes ningún avance en cuestiones que son una clara exigencia europea, como la de sacar el coche del centro de las ciudades creando zonas de bajas emisiones. Recuerden que ya desde la anterior corporación este asunto estaba en la agenda de gobierno y de los técnicos, y se hablaba de Zaragoza Central, que comprendía el segundo cinturón. Le recuerdo los esfuerzos que dedicó este ayuntamiento, tejido asociativo, entidades ciudadanas y demás instituciones públicas desde 2016 a 2018 para desarrollar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en el que se hablaba de vías pacificadas y zonas de restricción de la circulación a vías contaminantes y de zonas de prioridad residencial. Su soberbia y el afán de invisibilizar el legado de Zaragoza en común les llevó a meterlo en un cajón, un plan que les hubiera resultado muy útil ...como una guía de actuación en su mandato. Por contra, siguen dándole oxígeno al coche privado... ...asumiendo el negacionismo climático de sus socios de extrema derecha. En definitiva, han demostrado una ausencia palmaria de ambición... ...por el diseño de una Zaragoza del 2030. Sí quiero expresar mi agradecimiento al Consorcio Público de Transportes... ...el trabajo desplegado en este ámbito de la movilidad... ...como ejemplo paradigmático de colaboración entre instituciones... Y es que solo desde lo público se pueden impulsar auténticas transformaciones que beneficien al común de la ciudadanía. ¿Es capaz, señor Azcón, de indicar algún proyecto similar o no al del mercado central llevado a cabo desde la propia institución? El Hospital de Quirón, los kioscos y promociones inmobiliarias de su amigo Forcén, la residencia de lujo de Sior Pontoneros, la entidad privada e indebida receptora de fondos públicos del Tiro de Pichón, el de la Aulet de Picolín, las promociones urbanísticas familiares, el fantasma de la Romareda, sus proyectos tienen apellido privado. ¿A quién pertenece la ciudad? Vista la rapidez con la que ustedes han impulsado estos proyectos, está claro a quiénes sirven y a quiénes favorecen. Comenzó en el cargo de alcalde pasando los gastos de sus clases de inglés al Comité Europeo de las Regiones y la señora Navarro adquirió un móvil de 1.200 euros.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 afirmamos, y las cifras nos respaldan, que nunca este ayuntamiento ha contado con mayores ingresos provenientes de administraciones y fondos como el actual. El consistorio ha obtenido, por ingresos del Estado y la comunidad autónoma, 230 millones más que los que se recibieron durante el Gobierno de Zaragoza en Común. A estos hay que añadir los 68 millones procedentes de los fondos europeos. Este gran incremento de ingresos no se debe únicamente a estas aportaciones, sino que los provenientes del IBI, las tasas municipales y el IRPF han supuesto un aumento de más de 12 millones de euros. Frente a su constante actitud pedigüeña o de echar balones fuera, nunca este ayuntamiento había contado como hoy con tantos ingresos para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Ello les hubiera permitido a ustedes afrontar un giro radical como el que requiere la ciudad para cometer los retos que tiene por delante. Pero la triste realidad es que su Gobierno... ...ha mostrado una total incapacidad de ideas y de gestión para aprovechar esta situación. Muestra de la misma es que han dejado de ejecutar 165 millones de euros. O sea, el 70% de esos 230 millones de más que han ingresado del Estado. En inversiones han dejado de, sin ejecutar el equivalente a todo lo ingresado por los fondos europeos hasta el momento. Y si hablamos de la población con mayores necesidades de la ciudad... Han multiplicado por cuatro esa incapacidad de gestionar el presupuesto público. Dejaron sin ejecutar tres millones en el 19 y hoy ya son 12 millones sin ejecutar. Mientras que la falta de personal ahoga los servicios y la atención al ciudadano, este capítulo dejó en el cajón otros 16 millones sin gastar. Tanto echarse flores de buenos gestores que venían a ponerlo en las cuentas y ni siquiera han cumplido con ese mantra con el que venían diciendo el lamentable estado de cuentas que les había dejado Zaragoza en común. Pues mire, ustedes han amortizado 225,3 millones de euros de deuda. Con Zaragoza en común, 4 millones y medio más. Sin fondos europeos sin apoyo del Estado y sin dejar de realizar importantes mejoras e inversiones en los servicios públicos, algo de lo que ustedes, como hemos visto, no pueden presumir. Si quieren reivindicarse como buenos gestores, deberían partir de una base de honestidad, reconociendo la realidad existente y no teñirla de falsedades para enmascarar su incapacidad. El derecho a la vivienda... Ha pasado a considerarse en el ámbito europeo como un derecho humano. La dignidad de la persona está en juego si no se otorga una prioridad absoluta al derecho al techo. Es algo tan delicado y tan urgente actuación pública que es un ámbito en el que ustedes han fracasado estrepitosamente. Las irregularidades cometidas en la empresa pública antes denunciadas llevan camino de convertir a Zaragoza vivienda en una mera inmobiliaria alejada de sus fines sociales, por cuyo trabajo ha obtenido un reconocimiento del todo el país a lo largo de su andadura. Ya en el primer trimestre del año, le solicitamos la cancelación de la subida del IPC de los alquileres sociales y su devolución, decisión tomada a espaldas del Consejo de Administración y comunicada a los inquilinos y e inquilinas a través del mensaje de móvil. Subida, subida que se sumaba al incremento encubierto de un 30% en las mensualidades de alquiler, ya que al eliminar con el apoyo de Vox la consideración de que los gastos de comunidad formaran parte de la renta de alquiler, se produjo ese incremento. En lugar de reclamar las mensualidades aplazadas durante el estado de alarma, bien podían haberlas condonado, ya que esta situación afectó a más de 2.200 hogares en el peor momento. Los usuarios de las viviendas sociales denuncian un pésimo estado de la limpieza de los espacios comunes, fruto del maltrato a las trabajadoras de la contrata por parte de una empresa sin oficina física en la ciudad, donde los contratos se firman en la calle, ...sin posibilidad de presentar reclamaciones por los impagos de las nóminas... ...con insuficiente ropa de trabajo y materiales de limpieza. Hemos denunciado la fuerte subida de casi un 40% de los alquileres... ...de las viviendas de Fariluís Urbano en las fuentes. Bajo su gestión, un apartamento de poco más de 40 metros... ...ha pasado a costar 80 euros más. Su Gobierno, señor Azcón, ha abandonado el impulso... ...a la creación de vivienda pública, desdibujando el plan original del Parque Pignatelli que planteaba viviendas a precios accesibles y equipamientos públicos que los ha metido en el cajón y ha posibilitado tan solo la construcción de pisos de lujo. Eso sí, no han perdido la oportunidad de hacerse la foto y presumir de las viviendas que impulsamos en el anterior mandato, como las ubicadas en la antigua imprenta Blasco o las situadas en las Fuentes. De ese magnífico e innovador plan de Zamora y Pignatelli seguimos esperando ...a que el consejero ponga en marcha la cooperación... ...entre las áreas municipales, Acción Social, Junta de Distrito... ...Urbanismo, Zaragoza Vivienda, además de las plataformas de vecinos... ...el Centro de Tiempo Libre, entidades como Apudepa, etcétera... ...para intervenir en el diseño de las viviendas y locales del barrio. Ha convertido la posibilidad de viviendas comunitarias en Pontoneros... ...en un negocio de residencia privada de alto standing... ...hipotecando suelo municipal por 75 años, tiempo excesivo de concesión que excede con mucho el plazo de amortización que debería tener esa rehabilitación, convirtiéndose en un lucrativo negocio privado. Han desmantelado la oficina de vivienda y han sido incapaces de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón para reimpulsarla, cuando la ciudad de Huesca Teruel sí que han llegado a acuerdos. Después de tres años de funcionamiento de su programa estrella para captación de viviendas vacías, el alza, ...apenas han conseguido un centenar de viviendas para su incorporación... ...frente a las más de 400 captadas por el Gobierno de Zaragoza en Común. En este nuevo programa han endurecido los requisitos para el acceso... ...exigiendo unos ingresos mínimos de más de 14.000 euros... ...un seguro de impago e ingresos fijos. Y la lista de espera para acceder a una vivienda no para de crecer. Ni han captado vivienda pública ni han aprovechado las ventajas de financiación... ...del Banco de Europeo de Inversiones para aumentar el parque de vivienda. Pero de nuevo... Echan manos del legado de Zaragoza en Común, rehabilitando las viviendas públicas de Melín de Pancur, que bien podrían haber hecho, haberse hecho a cargo de estos fondos europeos. Una vez más, intentos de invisibilizar el legado que les dejamos y la renuncia a impulsar el cumplimiento de un derecho humano básico. Y hablando de legado, lo que nos decepciona, señora Azcón, es que usted olvide que la inmensa mayoría de sus inauguraciones y fotos tienen que ver con actuaciones proyectadas, licitadas o iniciadas por el anterior Gobierno de Zaragoza en Común. Es lógico que muchos de los proyectos que se inician en un mandato tengan su resultado en el siguiente, pero no lo es su afán por, por ocultar el trabajo de los que le precedieron. Le vamos a recordar algunos de sus proyectos. Las viviendas sociales de frailuz Urbano y de la Imprenta Blasco, el Mercado Central, el desbloqueo del Tenor Fleta Avenida Cataluña o el soterramiento de la alta tensión. Nos referimos a la pensión de Mercado Zaragoza, al Parque de Bomberos de Casetas, al Parque Pignatilla y la Dudacotea, la Ludoteca de Évalo, el nuevo espacio escénico de la Cúpula del Parque de la Granja y la pista del Parcours del Actur, por hacer citar algunas actuaciones. También la puesta en marcha de la recogida selectiva de residuos orgánicos, multitud de actuaciones en colegios o en el espacio público surgidos de los presupuestos participativos que ustedes eliminaron. ...y que no nos quede otra que retomarlos como obras ordinarias. Pusieron el grito en el cielo cuando iniciamos la cota cero en varias Calles de la ciudad... ...y ayer nos despertamos con una nueva foto suya en la calle San Miguel. Toma ya. Nuestro Gobierno asumió de la gestión anterior 100 millones de euros en sentencias desfavorables. El suyo, señor Azcón, va a ingresar cerca de 40 millones por la defensa de la ciudad que realizamos... ...25 millones por el tranvía... Cerca de nueve millones por el tiro de pichón, un millón y medio por los abonos de Avanza y lo, que, y lo mismo podemos decir la reclamación en vía judicial, más de cuatro millones de los antiguos juzgados de la Plaza Pilar, que ustedes también criticaron y finalmente los tribunales nos han dado la razón. En la escalera de la participación ciudadana no han subido ni el primer peldaño, Ese es el de la información, que dice, te cuento lo que voy a hacer. Y no han llegado casi ni al segundo, que es el de la consulta, que dice, aquí te pregunto y luego haré lo que me parezca. La participación de los agentes de la sociedad civil y de los vecinos y vecinas ha sido en todo su mandato una ilusión óptica. Se han limitado a realizar encuestas y consultas sobre sus propias propuestas cuando la participación, tiene, la participación real tiene que ver con conocer, escuchar y trabajar en base a las necesidades reales, permitiendo la intervención de los ciudadanos en las decisiones a adoptar. Por contra, se han dedicado a destruir las, inici las iniciativas ci ciudadanas en esta línea, siendo los presupuestos participativos una evidencia muy clara. Ha tenido que ser la propia gente la que lo recupere, como en Torrero, a través de la Junta de Distrito. Han primado el uso ideológico de los convenios y subvenciones, eliminando más de 30 convenios destinados a la inserción sociolaboral, al desarrollo comunitario, el medio ambiente, la economía social y la cooperación de entidades de solidaridad internacional de reconocido prestigio y trayectoria. Pero contra, ustedes han aumentado las subvenciones en 62 millones más respecto a la legislatura pasada para el despliegue, precisamente, de sus redes clientelares. Si la intencionalidad de la participación es, simplemente, legitimar los órganos de gobierno, estaremos perdiendo una oportunidad de aprovechar la energía ciudadana para ayudar a transformar la realidad de nuestras ciudades y alcanzar mayores cotas de bienestar y felicidad, que, en el fondo, son objetos perseguidos por los seres humanos a lo largo de nuestra vida. La filósofa Marina Gascon define la cultura no como un producto a vender ni un patrimonio a defender. Es una actividad viva, plural y conflictiva, con la que los hombres y mujeres damos sentido al mundo que compartimos y nos implicamos en él. Es la actividad significativa de una sociedad capaz de pensarse a sí misma. La política de esta, cultural de esta ciudad no tiene rumbo. Es una improvisación constante, como vimos con la idea de despojar a la lonja de su actual sentido artístico por poner solo un ejemplo, o el concurso desierto de la cabalgata. También por la falta de apuesta por la coproducción, cuando en estos años de pandemia y crisis las grandes ciudades han hecho una fuerte, una fuerte apuesta, excepto Zaragoza. Les hemos pedido en contadas ocasiones, con propuestas y medidas, el apoyo público a los artistas locales y proyectos de la ciudad que agonizan, mientras desde la Administración local se apuesta por lo macro y supuestamente rentable. Ustedes se han escandalizado con la cultura popular, han coartado la comunitaria y se han plegado a Vox para censurar la crítica. Han intentado promocionar la ciudad a golpe de ocurrencia y lo único visible que han hecho con Goya ha sido sacar su busto reinterpretado a la calle. Recortaron 300.000 euros en partidas de cultura y gastaron esa misma cantidad en cámaras de videovigilancia. Su Zaragoza aburre a muchas y no representa al tejido cultural y artístico que verdaderamente la sostiene. Todavía hay profesionales que no se han recuperado de la gran crisis provocada por los cierres de salas y las limitaciones. Y es necesario que desde lo público se apueste por quienes trabajan por la cultura en el día a día de la ciudad, generen empleo estable y mantengan proyectos vivos debemos fomentar el acceso a la cultura independientemente de cualquier circunstancia social y económica, impulsar la participación de la ciudadanía en la vida cultural de su comunidad y generar espacios de relación donde las personas puedan ejercitar libertades creativas produciendo y haciendo cultura. Recientemente, la filósofa Marina Garcés, en un encuentro con jóvenes, decía «Si no sabemos imaginar el futuro...» es porque no sabemos qué compromisos tenemos. Nuestro compromiso es con la ciudad para el buen vivir, resiliente frente a la crisis climática, donde lo público, lo de todos, sea la prioridad y la vivienda un derecho ciudadano y no un bien de mercado, en la que la igualdad y el respeto a la diversidad no sean el que ondear cada 8M o cada 25J, sino la asunción de una sana convivencia. Una ciudad construida por todas y por todos desde la transparencia, el control democrático, la participación y la gestión compartida, que blinde un suelo mínimo de necesidades para todos y todas, con sólidas redes comunitarias en la que el espacio público sea un lugar de disfrute colectivo y no de consumo privado. Un compromiso con la ciudad consolidada y sus barrios, con el comercio de proximidad, con el urbanismo y la movilidad pensados para las personas. Una zaragoza en la que la juventud y las generaciones futuras puedan acceder a un horizonte de vida digna, lejos de la precariedad y el cansancio que les atenaza. Decía Benedetti... ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda, a los jóvenes, qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Tender manos que ayudan... Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno, sobre todo lo que les queda, sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santiesteve. El Siguiente turno de intervención corresponde al portavoz de Podemos Ecuo Tiene la palabra el señor Rivares. Buenas tardes. Primero, un abrazo y el apoyo y la solidaridad de mi grupo, de Podemos, con las limpiadoras que pelean por su convenio y a las que ni antes ni esta mañana escuchó el alcalde, pero que yo estoy seguro que algún día les dedicará unos minutos. Ánimo, chicas. El convenio es vuestro. Señora Azcón, este es el último debate de esta legislatura, su último debate como alcalde y, tras las primarias de mi partido, mi primer debate como candidato de Podemos a la alcaldía de Zaragoza. Por eso no voy a hacer un mero balance crítico con usted, voy a hacer, como este grupo ha hecho toda la legislatura, exponer de manera constructiva las alternativas a sus políticas que considero imprescindibles para soñar la Zaragoza del futuro como primer paso para empezar a construirla. Hablar del estado de la ciudad...